Si no fuera por el señor con poder que tenés al lado tuyo, Pamela David recibió un duro cuestionamiento. Pamela David comenzó su carrera en el mundo artístico participando en el bar, un reality show que le permitió convertirse en una de las mujeres más deseadas de Argentina junto a Silvina Luna, quien formaba parte, durante ese año, de gran hermano. Ambas diosas fueron convocadas por Gerardo Sofobi quien las incorporó a su ciclo y les permitió consolidar su prestigio, luego, aprovechando esa oportunidad, Pamela tuvo gran cantidad de trabajos en teatro y televisión. De hecho, participó en varias oportunidades del Bailando por un Sueño, junto a Marcelo Tinelli. Convirtiéndose en una de las competidoras favoritas del público por su combinación de belleza, carisma y picardía. Hoy, casada con un importante empresario y mostrando todo su talento como conductor en América Televisión, como suele suceder siempre, todavía hay personas que cuestionan a Pamela y asumen que todo lo que tiene se lo debe a la suerte o a los contactos, no a su talento. Y así se lo hacen saber en sus redes sociales. Por eso, David tuvo un cruce picantísimo. Punto centrado María de Fasi, si no fuera X el señor con poder Q tenés al lado tuyo, te cagarías de hambre. Eso es infumable. Punto. Punto centrado Pamedavid, arroba María de Fácil ja eso nunca. Trabajé toda mi vida, lo bueno es que si para vos soy infumable, no me mires ni me sigas. Fus.